Hola, chiquillos, hoy les traigo tres partidas de Killer. Eh, una es con Freddy, que no sé si creo que la pondré en, la, en el segundo, porque creo que es con la que, le pude, con la que pude grabar mejor calidad. Y las otras dos eh, las tuve que bajar directamente desde la, mi directo de Twitch, que fueron dos partidas muy buenas: una con la bruja y otra con Gilbilly. Killers que hoy en día no revientan de ninguna forma porque mucho rush, un montón de cosas. El poder de Gilvili fue nerfeado. Ah, aquí pueden ver el pobre de Hillbilly, ultra mega nerfeado. Eh, la sierra, la insta sierra, no existe. El lobadón de la aceleración, eso para ir súper rápido con la sierra, también está nerfeado en el sentido de que. Antes no existía esto de que se caliente la sierra, entonces yo siempre usé a Billy con dos marrones, así que en esta partida fue eh, muy sorprendente de que me haya ido bien con esos dos marrones que siempre prefiero llevar así a mis killers para aprender básicamente. Y la bruja que ustedes como pueden ver está buenísima, está preciosa, con esa carita ahí mirándote así como ¿ah? con esos cuatro ojitos, con esas dos boquitas. ¿ah? Que fue una muy buena partida Creo que incluso Pudo hacer un mori no, no recuerdo bien No, porque me hicieron el devorador Bueno, los dejo con la partida, disfrútenla Vamos a poner una trampita al tiro A mí me gusta mucho poner una Trampita así como la del La de la cábala así porque vaya bien Es más fácil que puedan caer Mira, mira, este se me viene detrás del Mira, mira, mira, mira. Está cachadita esta Oh, oh, oh, ¡Corre, corre! Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Se lo comió? ¿Puedo, por, puedo atravesar el pele con esto? Bien. ¿Eso lo pude hacer gracias al, a las cáscaras de huevo que ando trayendo? A las cáscaras de huevo que ando trayendo porque el fantasma se mantiene mucho, mucho más tiempo encima, así que hay que aprovecharlo. Mierda, la colgué justo al lado del tote. Ay, bacán, bacán, bacán, bacán. No es la obsesión, así que le vamos a pegar. Lo que no está escrito. Eso lleva más lejos para que se active mi devorador. Lo han estado trayendo, cierto, eso. Chonquito. ¡Biam! Ya, tengo cuatro tokens de... Deja lo mejor para el final. Y... Y un token de... El devorador, pero mi devorador está muerto. Ese devorador nació muerto, guacho Una clodé, espero que no sea... Mi obsesión... Es mi obsesión. Salta, salta, salta. Eso, mira, mira, mira caído de una. ¡No, el Chuquito, no! No, ¡De bien esperado, no, hombre, lo había hecho tan bien. Aquí, mira aquí, te cura el vamos, vamos, vamos. Gira aquí, gira aquí, gira aquí, guacha, gira aquí. Gira, gira, gira, aquí, aquí, aquí, aquí. Hace la trampa del principio. Oh, mira la de la, la, la suerte, mira, me quitaron. Me quitaron el totem, sí. Oh, eso estuvo. Está uh, tal chunguita, wey. Vamos, sigue. Sí, Pero yo quería pegarle al otro. ¿Dónde está el otro? Es el seguro que tiene dices. Seguro. No alcanzó a meterse al locker Si se metía al locker le lo hacía bien Lo voy a poner acá Porque lo obligo a, a retroceder caché. Bien Si hubiera saltado el palet También tenía mi fantasma Todavía me llegaba hasta El tiempo para poder darle caché. Por eso Yo creo que lo mejor era donde está tipo son estos, así como para... Para todas las partidas La cascarita y la de los... La cigarra, creo que Porque dura caleta Dura caleta el... El fantasmita Se me buggeó la manito Aquí hay alguien Nice Fake me Quiero mis toques Oye, mira, mira, mira. Ojalá que este haya tenido tiempo prestado, Porque si me da más toque. Pero si cae también bien. No, no te vayas, no te vayas. No alcancé o no. No, no alcancé, fuck. Oh. Vamos a romper esto. Sí, sí, sí, sí ya no tienes de ese muchacho Perfecto Me lleva donde El colgado Voy a poner un par de trampitas no... Ya no me quedan trampitas oh, Pero es que corrió nomás Vocación de enfermera tiene de ese gracias por el token ventanita no no quiero usar la ventana bien bien bien este bill es nuestro este bill es nuestro ok yo, yo, yo creo que estoy Estoy usando muy pocos chunques. Ah, pff, estaba muerto. No, pero no quiero que no estar con esta. ¿Por qué? Corre, corre, corre. ¿Esta tiene chunquito? Así que va a estar, va a estar atento a pulsarlo. ¡Ah, lo so, ¡Lo so, ¡Lo so, ¡Lo so, ¡Lo so. ¡Lo soo! ¡Lo soo! Aquí, soo! ¡Lo soo! ¡Lo soo! ¡Lo bien ¡Lo bien, bien. vamos, ¡Lo soo! ¡Lo soo! Vamos a colgar a esta muchacha, aquí abajo mismo Aquí abajo mismo Esta otra de acá tiene DS, así que... Se va a meter al locker <risa> <risa> Le rascuye Le rejullé toda la nalga <risa> oh, Pobrecita La Nancy Nancy Wheeler ¿Qué anda haciendo? Aquí está, mira Una trampita, una trampita Para hacer el ritual Nice Ya voy a cerrar esto Tiene adrenalina Esto no ha terminado señores Esto no ha terminado señores Aquí le pongo una trampita Y ya está Mira, mira ese ángulo Mira ese ángulo. Tengo que hacer esto nomás. Voy a saber si está en una de las puertas. ¿Ahora está ahí? Ah, ahora la veo. Ahora la veo. Okay. Quería que se soltara. Usar mi trampa y poder pegarme. Pero no. No quiso usar mi trampita. ¿Qué rango eran estos tipos? Estoy trayendo cosas para ralentizar eh, acciones del Survivor. Pero no creo que ayude demasiado. Lo que me va a ayudar es el lupeo corto que tiene este muchacho. Ya. Yeah. Ok. Creo que lo va a terminar durmiendo por tiempo, ¿ah? ¿eh? Ahí debía haber hecho una magia. Ya confiando en el gran y largo brazo de Freddy. Bueno, el ritual ya está hecho. Ahora a uh, colgar gente, que tengo que colgar mínimo dos. A ver, que no hay bloodless, no tenía chunguita. La vamos a colgar. No hay linterna, y aunque existiera linterna, dudo que lo ocupe. Creo que no está el. Creo que había alguien por aquí, ¿ah? ¿eh? Creo que había alguien por aquí. Vamos a aprovechar. Y vemos. Oh, mira el devorador. Mira el devorador. Se metió aquí dentro. La escucha aquí abajo, hasta aquí arriba. Va a la enferma, la. Bueno, que me ponga el de ese. Pensaba que era la sana, a ver, qué es ese. Ya. Yeah. Alguien está aquí dentro de una taquilla. Vamos. Chungo. Siempre hay que esperarlo. Cuando hacen ese tipo de gestos así como, oye, golpeame. Como que hacen un pequeño guiño. Antes de hacer el.. Ya, ¿dónde está esta gente allí? ¿Cómo el tiro para allá? Vamos a pegarle este motorcito La verdad es que Freddy está bastante roto porque yo no sé ocuparlo, así que... Eh, por ahí ellos tienen un pelín de ventaja ¿Qué están haciendo? No están cerca de un motor Vamos a meter a ese motor Estaban por aquí Le pegamos a esta que ya colgamos Y vamos por la que no hemos colgado Ok Me conviene, me conviene herir Voy pero vamos a usar Esta trampita Ay, ¿por qué le piqué? Ah, por el devorador. Nice. No, no, no. No hay salvador interno. Bien, bien. Las salvadas del la interno están prohibidas, muchachos. Solamente reservada para los pro play. 2016. 2020 no se salva con internet. Conviene colgarla, así que... No sé ustedes No sé ustedes Descolguenme la chiquilla Descolguenme la chiquilla nomás Creo que estoy lejos Ahora sí No la van a descolgar Vamos Uh, no piensen descolgar. En serio. Por el devorador. No vamos a hacer que descolguen todo. Eso. Ese, ese, perfecto. Ahora sí tenemos Mori. Para estas, estas pequeñitas. Ok. Primer Mori. Nice. Hay alguien aquí al lado, dentro de la casa van a hacerme el tote, pero no van a alcanzar. Aquí hay alguien que me está alejando. Creo que había alguien por aquí. Sí, sí, sí. Mira, qué romántico, justo al lado del tote. Matar. Le damos al Mori Y esta partida quedó bastante, bastante nice. ¿Eh? Vamos Freddy. El poderoso y reestructurado Freddy. Uy, mira cómo duerme. Mira cómo duerme la pobrecita. Está por abajo. Mucho por acá, sí. Vamos. Que silencio. El silencio, y la chiquilla está por allá Te comes el mori Y la otra trampilla Mira qué hermoso está un mori ¿Ah? Todo, todo nice Por acá está O... Oh, tampoco se va a ir por la trampilla No lo alcanza a irse. Mira, mira, justo la puerta. Tóxico, la dej dejamos salir, ¿o no? No, seamos tóxicos, seamos tóxicos. Además, que ella no hace ni siquiera el Bueno, no es del todo mala la partida. Vamos a salir bastante decente. GG. GG. Gritual hecho más conseguidos solamente me quedarían tres ¿A fue? dorado si sí, la partida duró bastante poco porque muy poquito y los rangos eran medio arcoíris así que sí sí sí un buen GG porque está... son muy pequeños y sí, si sí, un canal que recién está empezando No quiero estar aquí 67 años Así que Me lo voy a comer Ay, me da, loco ¿Pero por qué? Ok o sea, En el siguiente le tiramos cierro, ¿vale? En el siguiente le tiramos cierro. Tíramelo, me lo me lo me lo guacha, tíramelo Ok, ahora sí, La sierrita Vamos. Ok, no alcanzó, no alcanzó a irse. No, no, qué proaza, qué proaza, loco. Oh. No, oh, Pero qué chucha, ¿por qué me salí de la ventana? No. no. Con calma, con calma, vamos, con calma. ¿Está aquí? ¿Dónde? Bajó. Se tiró por la ventana. Que no la escuché. Ah, aquí está. Vamos. Máxima fuerza. Alcanzase el bodyblock. Pude haberle tirado con la sierra, pero me, me está matando el apuro. Ah, mira, mira Escogió Vamos, farmeando palé Se choca, bien, bien, bien Salta, ¿no? Ok, alguien Sube no Saltó, saltó, saltó por acá Aquí, aquí Cometela, por favor ¡Vamos, vamos, vamos! aquí hay alguien más La fake min, vamos no, no, no. Bien, bien, bien, segundo palé Vamos, ahí está Agilidad, vamos No, no, no creo que gastar este palé Vamos Creo que debería ir por la NEA ¿eh? La nea, la nea, la nea. Vamos a nea. La nea. Voy a esta ventanita. Bien. Ah, pensé que me iba a hacer la misma de la. de la feng Ya. Tira de palé. Y le tiramos con la sierra. Uy, oh, buena, buena. veces no guachita que lo del blood las no se nota mucho porque hace rato que las persecuciones son así de cortas sale sale pues y toda la que te acabas de comer guachita vamos hay gente que hay gente que hay gente Vamos, que me tire el palé y le tiramos la sierra. Ok, mira dos veces la misma. Nice. Uy, terminamos reventando. Hay alguien corriendo aquí dentro, eh? Sí, sí, sí, vamos, Feng. Esta tenía agilidad, así que por eso lo estaba.. Lo está usando. Va a saltar el... Aquí, vamos ¿Va a tratar de hacer esto de la ventana? No Va derecho, vamos Un un palecito Nice ¿Y quién vamos? ¿Por esto? Sí, vamos por esto Vamos por esto. What? Ah, por acá, por acá, por acá. Corre <coughs> por acá, ¿no? Volvió. ¿Dónde se metió? Está aquí el Si le, si le tiro la sierra, no me puede tirar el chungo. Así que es, es un win to win. Aquí dentro hay gente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! Esa esquinita, esa esquinita. Mira, venir por acá, ¿no? No sé qué abajo. ¡Está loco aquí! ¡What? Loco, yo creo que. Todas las veces esta se va a comer los, los palés con, con, con furia, furia espiritual. A ver, espérate, <ríe> espérate que tire un palé. Vamos, aquí, mira, mira, mira. mira. Y cierra, mira. Oh, puleto. No, oh, tiene ventano, fuck. Ya, que le salte. No, no, no, no, no, ya la estoy Estoy vendiendo un poquito A ver, vamos Se ocupa bien la ventana La no, pero está muerta oh, no. Esta me puede tirar dos palés Y aún así seguir con vida Ya, ya, ya Vamos a cortarle camino. Vamos a ver. ¿Que no llegue la ventana? Nice. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Y no le fake min en la... Ah, sí, sí, le fake min. Vamos a fake min. La última batalla de la tarde. De la partida. ¿Qué está pasando? Creo que todos están muy confiados de que donde no hay bloodlust eh, La ventaja del survivor es mayor O sea es que no se siente Porque ahora si un tipo sabe mucho, si sabe loopear muy bien En bloodlust está todo roto, o sea, de, que no, de que no hay Pero en este mapa me pudieron haber reventado, por ejemplo aquí en esta casa casa me pudieron haber dado mil vueltas de una Mil, una vuelta Ocho de oro, vamos Eso, eh, si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete si no estás suscrito Coméntame algo acerca de, lo, de las tres partidas que viste Y nada, nos vemos en el siguiente Chau chau.